Es igual, te tienes que conocerla. Te esperan, no la puedes alcanzar, chica fin igual te oh. Genial un muñeco de terroristas, fuera. ¡Terremoto! ¡Genial! ¿Digan quién es? ¡Oh! ¡Fascinante! ¡Ay! No, ¡Tengo mantequilla de maní en mi chocolate y chocolate en mi mantequilla de maní! En vivo desde el Centro Comercial, soy Sherry Splin con las últimas noticias de la destrucción ocasionada por el terremoto de esta mañana. Un temblor tan fuerte que casi derriba la chistera de la cabeza de nuestro querido Abraham Lincoln. Por favor, sigan viendo Diario de un Terremoto, el Destructor de Hazelnut. Niñas, vístanse o llegarán tarde. Mamá, son las 4 de la mañana. Además, no creo que la escuela vaya a abrir el día de hoy. Acaba de haber un terremoto. ¿Un terre qué? Solo fue de 3.2. Nada se cayó de los estantes. Esto acaba de llegar. Una grabación de un minimercado grabó daños reales del terremoto mientras ocurría. Advertencias. Las siguientes imágenes contienen material gráfico que podría no ser apto para menores de edad. vivo con Hal que está con el administrador del mini mercado golpetazo. Ah, estos son bienes dañados. Ya ni siquiera parece un oso de peluche. Su nariz está aplastada. Yo no lo compraría. Hasta ahora el terremoto causó daños por la alarmante cantidad de 67 centavos. El costo emocional no tiene medida. ¿Sin patines? Después del terremoto... ¡No lo creo, mal loco! ¿Hubo un terremoto? Esta mañana a las 3.41, el epicentro fue a 3 kilómetros de grasoso y quesoso. ¡Ay! ¡Ah! Y ¡La ¡Ah! primera vez que un desastre natural golpea y yo sigo dormido! Podría haber una réplica. ¿Réplica? Ah, ¿Réplica? Sí, un temblor de menor magnitud, uno de una serie que sigue un temblor grande en la misma zona. ¿Dices uno de la serie? No te preocupes, el temblor fue demasiado pequeño para generar réplicas de importancia. Nikki, ¿cómo puedes estar tranquila? ¿Cómo puedes dormir cuando el grande puede llegar en cualquier momento? Pepper puedes estar tranquila si estás preparada. Un concepto que expliqué en mi seminario de control de crisis y al que, por cierto, ninguno de los dos asistió. Nikki, ¿cuántas veces tenemos que decirte que no fuimos porque nos pareció aburrido? Solo dinos lo que tenemos que saber. Una de las formas de prepararse para una emergencia es preparar un paquete de emergencia. Pongan solo lo esencial, así podrán cargarlo y salir en un momento. ¡Listo! ¡Terremoto! ¡Cúbranse! Mm. No es un terremoto. Pero estaba listo. Aprender primeros auxilios y resucitación es crucial. Es importante saber salvar una vida. Presión. Uno, dos, tres. ¡Vive desgraciado! ¿Ese fue uno? ¡Ay! No. Seguro está bien. Centro de primeros auxilios. Hoy seminario a las cuatro. ¿No se sienten mejor por su habilidad para enfrentar desastres? ¿Un terremoto? Tal vez, pero ¿inundaciones? ¿Fuego? ¿Langostas? ¡Ahora son paranoicos! ¡No pueden vivir esperando que llegue un desastre! ¡Eso lo dirás tú! ¡Yo mejor guardaré barritas de pescado y no me detendrás! ¡Nikki! ¡Es hora de tu reunión de fanáticos de los expedientes secretos X! ¡Ay, cielos! ¡Llámame! ¡No soy paranoica! Uh, yo me alejaría de este árbol si fuera tú. Un relámpago bien dirigido y este bebé moriría, llevándote con él, Peperán. Que no te seduzca ¿Ah? mi encanto histórico. Soy tan viejo que podría caer con el más ligero temblor. Oye, solo soy una pila de leña esperando incendiarse. ¿Y quién sabe si funcione? No me han usado en años. Tal vez tengo rabia. He estado inclinado durante 10 años. No sé cuánto tiempo más pueda resistir en pie. ¡Vuelve conmigo! ¡No corras tanto! ¡Esperando! ¡Estoy viejo! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Vuelve! lugar. Siga con vida, tienda de supervivencia. Ay, no, Pepi, no necesitamos uno. ¡Mamá! Un refugio antibombas también sirve contra tormentas y tornados. Si viene un tornado o una guerra nuclear, estaremos cubiertas. La guerra fría terminó, Linda. Es hora de dormir. ¡Oh, no! ¡Eso no! Mientras ese inspector no venga a evaluar la estabilidad estructural de la casa, voy a dormir afuera. Además, así practicaré mis habilidades de supervivencia. Ay, buenas noches, Pepi. El fin está cerca. ¡Ah! ¡Ay! ¡Peperan! ¿Qué significa esto? ¿Quién los envió? Nadie nos envió. Pensamos que tal vez querrías acompañarnos por un helado. ¿Y salir de mi tienda? No es seguro. Podrían pasar cualquier cantidad de desastres. En mi tienda estoy preparada para todo. ¿No va a salir, cierto? Estoy muy incómodo. Domingo, 3 de marzo, 1.400 horas. Aunque fue tentador, me rehusé a dejar la seguridad de mi tienda. El peligro acecha en cualquier parte. Pero aquí no, oh no, aquí no. Domingo, 3 de marzo, 1.400 horas, 2 minutos. He fabricado utensilios para comer con ramas y cordel. ¿Quién sabe qué metales alteradores de la mente han sido introducidos en nuestras fábricas? Domingo, 3 de marzo, 1.400 horas, 5 minutos. Admito que la soledad sin fin comienza a devorar mi alma, pero mi mente es fuerte. No necesito a nadie. Tengo a mis ranas mariachis disecadas como compañía. Es todo lo que necesito para esta vida de vigilia contra el poder imperdonable de lo que llamamos... ...naturaleza. ¡Un gran golpe! ¡El alcalde sigue desaparecido! Solo es una réplica! ¡Aún no me acostumbro! No seas tan dura contigo misma. De no haber sido por ti estaríamos afuera, perdidos, solos, desesperados. Gracias al cielo estabas preparada para el desastre. ¡Intrusos! ¿Dónde? ¡Ay, no! Ya te vi, peperrán. ¿Qué fue lo que te pasó? Aparentemente, los metales que fueron introducidos secretamente a las fábricas no solo alteraban la mente. ¡Lo sabía! ¡Basta de charla! ¡Danos tus provisiones y nadie resultará herido! ¡Jamás! ¡Danos Ay! a la chica y hablaremos! ¡Oh! ¡Dije que jamás! ¡Oh! ¡Un disturbio en el lago Tami! ¡Una ola gigante se dirige hacia nosotros! ¡Oh! ¡Nikki, Milo, corran! ¡Tengo que advertirles! ¡Oh! ¡A tierras altas! ¡Corran a tierras altas! ¡Un tsunami se acerca! ¡Finalmente! ¡Un restaurante japonés en Hazelnut! ¿Te das cuenta de lo que dices? ¡Esto es Hazelnut, Peperán! ¡No tenemos desastres naturales! ¡Ni siquiera epidemias de gripe! ¡No tenemos... ¡Nada! ¿Pero qué hay del... del terre... terre... ¿Terre falso? Después de una investigación, el equipo de W.NOT ha descubierto que el temblor de 3.2 grados de la semana pasada no fue temblor, sino vibraciones fuertes de la explosión de efectos especiales hecha por el productor de Hollywood, J.D. Gilbert, para su película de acción, El Día para Amar, que se estrenará el próximo verano. Creo que estuve actuando un poco paranoica. Pepperan. estar preparado es bueno. Pero no puedes dejar que el miedo al desastre te paralice. Es cierto. Como tú dices, es Hazelnut. Aquí no hay desastres. ¡Fuego! ¿Fue un terremoto? ¡No!